Gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Miren, cuando se estudia la conducta de los grandes delincuentes de la historia de la humanidad, cuando se estudia la conducta, el accionar, el comportamiento lo mismo. De los grandes asesinos de la historia de la humanidad, usted encontrará que fueron hombres y mujeres brillantes. Oye esto, Junior. Brillantes. Búsquelo. No ha habido un solo delincuente de éxito así, de, de, de famoso, que no haya sido brillante. Tienen lamentablemente esa particularidad. Es espérate, el caso, espérate, espérate. voy a explicar. Es el Explícate. caso, por ejemplo, de eh, Pablo Escobar en Colombia. Duró 20 años burlándose del sistema porque era una persona brillante. Hizo todo lo que quiso, todo lo que se propuso, lo logró porque era brillante. Pero igual sucede con la mayoría de, de delincuentes y asesinos en la historia de la humanidad. Búsquelo. Siempre han, han sido personas brillantes. ¿Por qué digo esto? Porque más que la apariencia, más que lo que usted ve afuera, usted tiene que aprender a leer entre líneas. Usted tiene que aprender a ir al fondo de la cosa. Parecería que yo siempre quiero, como decía Francis, el tumbagobierno, el Jack Veneno. No. Lo que pasa es que yo no me quedo en la simple, me excusan lo que, ¿verdad? No quiero con esto ofender a nadie. Es que yo no me quedo en lo simple, yo voy un poquito más allá, yo siempre voy al fondo. Y por eso en un discurso, ojo con esto, en un discurso, yo no solamente escucho lo que me están diciendo, yo también veo la expresión del que me lo está diciendo. Y puedo leer ese lenguaje, puedo, puedo eh, eh, verificar en ese lenguaje visual, corporal, ¿qué me está diciendo? Contrario a lo que piensa la mayoría, a mí, por ejemplo, hablando del discurso del señor presidente anoche, me pareció interesante la nueva metodología, me pareció fresca la nueva metodología, pero a mí me pareció un show que más que dar información, buscaba caerle bien a las mayorías. Que ya lo decía Platón en su obra La República, con el interés de agradar a las mayorías, se apartan del objetivo. Ese momento, por eso decía, poca gente se va a dar cuenta y poca gente le va a hablar de ese momento. Porque usted tiene que estar ahí y tiene que ir atendiendo cada, cada elemento, cada conducta. Yo quisiera que me le den audio a ese momento para que la gente entienda mi comentario eh, de, este, de, de este momento. Vamos, vamos a, ver, a verlo. Yo pienso cada hora en cómo crear más empleo Y lo estamos logrando. Buenas noches, señor presidente. Mi sí, porque nombre los es... hombres no querían hablar casi aquí. Mi nombre es Diony Díaz. Vengo de Santo Domingo Este y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo usted y el gobierno con los chelitos y la inversión que no solo se queden en la capital? ¿Y, lo sigue? y si me puede recibir este documento. Como no, venga, se lo recibo. Muchas gracias. Gracias. Miren, Diony. Uh -huh. Ven ahí, en el propio acto del presidente, eso está guionado, no se llamen a engaño. Todo lo que sale en el programa de mañana está dentro de un guión que lo preparamos nosotros y sabemos qué se va a decir y qué se va a hacer. Todo el contenido es preparado, los temas, todo. Eso es un guión montado. Y dentro de ese guión montado, al presidente... Una persona que está ahí representando el pueblo, fíjense ustedes que utilizaron, señores, pero por Dios, utilizaron personas eh, haciendo, haciendo ver que son personas llanas de diferentes sectores. Y una de esas personas le pasa un documento al presidente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la connotación que tiene eso? Yo le voy a pedir al público que me está viendo que hagan un esfuerzo y lo interprete. ¿Qué significa eso? Estaba en el pueblo. ¿Qué estaba? En una relación normal de una, de una comunidad, de un pueblo. Y ahora explícame la lógica a eso que tú acabas de decir. ¿Enfócalo? Que estaba ahí. El pueblo estaba ahí. Le pasó una nota al presidente. Un ¿Y para qué es esa nota, Francis Rodríguez? Atención, pueblo. la atención a esto. No creo que fuera para indicarle qué debía de decir, no creo. ¿Y qué tú crees? ¿Para qué era ese documento? ¿Qué es la cultura de que la gente le pase una cartita al presidente? Eso mismo, cercanía y, y contacto directo con el pueblo, como si fuera en un recorrido normal en un barrio y le entregaron un documento. Pero ¿Para qué se le entregan? ¿Cuál es para el realizar una Para que le realicen un, un pedido que le está haciendo en esa carta. ¡Ah! Para que le realicen un pedido. ¿Y por dónde debe ser ese pedido? En un, en un gobierno institucional, en un país bueno, que, ese res, pedido que se debe respetan hacerse las instituciones, través, se hace a través de las instituciones, por a Dios. A donde él nombró, a quien nombró, pues, en el lugar y en la comunidad que conoce. Si corresponde. él lo que está pidiendo es una ayuda para su casita, ello debe ser a través del INVI? Si lo que está pidiendo es... Eh, una ayudita para una operación debe ser a través de salud pública que él debe ir no a donde el presidente porque nadie tiene acceso al presidente una eso es pregunta, una mentira una pregunta ya. es que cuando los pueblos el pueblo va a donde el funcionario que colocó normalmente no tienen confianza ni fe de que se le vaya a cumplir pero, ah pero entonces no es el y es donde tú veas ah, no y es donde, el donde tú veas al mandatario presidente no es lo correcto, ah, porque bueno. entonces estamos siguiendo y estamos repitiendo el mismo sistema de Trujillo y de Balaguer y de Lionel y de Danilo y de Hipólito. Es el reflejo de la sociedad. Señores. Le gust ah, me gusta mucho entonces, tener una relación cercana. ¿qué, ¿De qué cambio es que estamos hablando? Pero por Dios, pero por Dios. Vamos trabajando. Para o sea, eso. si tú me haces en un evento, por Dios, en un evento, la gente inteligente me está entendiendo. Lo que no, lamentablemente no, no sé, no, lo, lo siento. Pero, ¿cómo tú le vas, cómo tú vas a presentar en un acto del presidente que un ciudadano le pase un sobre al presidente de la República? Le está diciendo, las instituciones no funcionan en este país. Eres tú el único que resuelve. Eso está mal, porque eso centraliza el poder en una sola persona. Eso es trujillismo. Por Dios, aquí la constitución se modificó. Para, para, para ponerle honores al presidente de la República en, en tiempo de Trujillo. Eso que ustedes oyen, generalísimo, excelentísimo, presidentísimo, eh, grandísimo. Todo eso superlativos que se utilizan fue Trujillo que lo implementó. Y modificó todo lo que él le dio la gana para ponerse su nombre. Y nombró a, a Ramfi a los 10 años. Era coronel del ejército. Y vamos a seguir con esa vaina. Entonces con un discurso. Eh, de, de, de cercanía al pueblo, pero entonces en la realidad no lo es. ¿A eso que yo me estoy refiriendo? ¿A eso que yo me estoy refiriendo? Al contexto y al fondo de la cosa. No es a lo que él me dice. Sí. Lo que yo expresaba esta mañana, atención José Martínez en Puerto Plata, de que el presidente... Lo están poniendo a decir cosas que él no sabe, que no maneja. Cuando él habla de ponerle seguridad 24 horas a mujeres, que no solamente es a mujeres, hay hombres que son amenazados constantemente y agredidos por mujeres también. Ponerle una seguridad a esa persona 24 horas, usted se está volviendo loco. ¿eh? ¿Y en qué país del mundo se usa esa vaina? O sea, que me hablen a mí de si en Singapur, si en Suiza, si en Suecia... Si en, en, en Noruega, estamos hablando de los países en Finlandia que tienen menos niveles de, de, de, de violencia, donde se ha controlado más la criminalidad, está impuesto así. No, es preventivo, estudiando la conducta del agresor y vigilando al agresor. Vigilando al agresor para inmediatamente de una señal, una alarma de violencia, de posible agresión. Entonces, tú lo tranca. Y si necesita ayuda psicológica, tú lo trabajas, porque no, no, no todos necesitan estar en una cárcel. Hay gente que a veces necesita ayuda psicológica, psiquiátrica y otros que naturalmente, eh, eh, de manera intrínseca, eh, son malos, son violentos. Hay que decirlo así, son unos desgraciados, entonces hay que trancarlo. Hasta que buscar la forma de que se puedan reinsertar a la sociedad, pero no poniéndole seguridad a, a todo aquel que se sienta amenazado. Eso es una locura, es un disparate. Anótenlo. No le va a funcionar. Entonces, ¿para qué lo ponen a decir eso al presidente de la República? Por Dios. Por Dios. Si ustedes, eh, ese equipo... Que está trabajando la política criminal del gobierno, lo estudiara realmente, utilizar a la gente que sabe de criminalidad, que sabe de delitos, que sabe de conducta. No lo dejaran decir eso. Porque tenemos que, si es verdad que queremos un país diferente, tenemos que comenzar a arrancar todas esas cosas que nos quedan y votarlas. Si no, no vamos a poder resolver el problema nunca. Otra cosa que dijo el presidente. Yo me estoy refiriendo a las cosas negativas, ¿verdad? Naturalmente. Otra cosa que dijo el presidente es, que a mí me pareció, lo anoté, dije, ¿por qué es esto? Me parece algo extraño, que las computadoras que ellos mismos entregaron y que dejó y que encontraron del gobierno pasado no tenían conexión a Wi-Fi. Que no se conectaban a Wi-Fi. Yo pedí el modelo... Yo pedí el modelo de esas computadoras, me la mandaron tempranito, el modelo, y no hay forma de que, de que el presidente le diga a una persona con mínimo conocimiento que esas laptops marcas Lenovo que dio el gobierno, la dieron ellos, pero que la había comprado el gobierno pasado, no se pueden conectar a Wi-Fi, porque se supone que las laptops vienen por defecto con conexión Wi-Fi. Yo me estoy equivocando, muchachos, eh, ayúdenme ahí. Una, una, una, una Lenovo, una laptop, puede venir sin conexión Wi-Fi. ¿Alguien que me ayude con eso? Yo no lo creo. No hay forma. Caramba, presidente, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque aquí hay cosas que son muy fáciles de desmontar. Hay cosas que son muy fáciles de montar. Una una laptop sin conexión Wi-Fi. Si tú me dices una, una, una, una de escritorio es otra cosa. Pero una laptop sin conexión Wi-Fi. Y más esas. No, pero por Dios. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay que tener cuidado con lo que. Porque es fácil de desmontar. Y entonces. Con relación a todo eso, lo que quiero decir es que a veces no es la forma en la que se presenta. Por eso yo hablaba de cómo se presentan los, los, lo, no, claro, no estoy diciendo que esto sea eh, una mentira, sino que a veces la gente se deja engañar de las apariencias. No es cómo se presenta la cosa, es el fondo, lo que usted tiene que ver. Cuando usted vea un discurso, mire los gestos, mire la conducta, haga anotaciones y haga comparaciones entre lo que usted está haciendo con lo que está diciendo. A eso que yo me estoy refiriendo Habló de los empleos De que hay que promover los empleos Pero hace varios días que me dijo que le van a dar ayuda De mil pesos a estudiantes Y nosotros les recomendamos al presidente Que en vez de darle mil pesos a los estudiantes Que lo pusiera a trabajar para que, para que rompamos con esa cultura del paternalismo En la República Dominicana Con, con, con esa cultura Del parasitismo que, ha, que han creado los gobiernos dominicanos A eso que yo me refiero Porque yo como persona, no puedo esperar a que me den. Yo tengo que salir a trabajar, a buscar, a producir riqueza para mi familia, para mí. Y con esa riqueza voy a pagar impuestos que le van a servir al gobierno para poder eh, eh, seguir invirtiendo en el país. No con ayuda, porque cuando me ayudan a mí, sin yo trabajar, sin yo producir, entonces me estoy convirtiendo en una carga para el Estado y para los otros dominicanos. Esa es la línea que tenemos que tomar, señor presidente. Pero tenemos que dejar el show mediático, tenemos que dejar el show mediático y focalizarnos en resolver los problemas de manera integral. A eso es que yo me quiero referir. Así que, le felicito, pero en el fondo hay contradicciones entre lo que usted estaba diciendo y lo que estaba haciendo anoche. Hay contradicciones. Eh, gracias por el espacio, vamos a tomar una llamada. Buenos días. Buen día. Se fue la llamada.